Ok, <risa> la serpiente del caimar. <risa> El quemado, cocodrilo, no sé. Si lo ignoro no me pasa nada. <risa> ok, está creepy, Uy. Creo que no pasa nada, ¿no? Ah, <risa> ok. ¿Qué cuál es la mejor wayhead? Todas están hermosas, ¿Eh? todas sin excepción, me encantan todas eh, no, Pero mi favorita siempre va a ser Mía Mía fue mi primera waifu de tantos que hecho, fue la primera de todas no, a Tu gusto era la puta, ¿qué hoy. es eso? Todas es la waifu de tantos que hecho, fue la primera de todas No, para gusto, los colores, ¿pero qué carajo? La mina serpiente, que feo, para mí está feo. Test psicológico rápido. ¿Qué es lo ¿Qué? primero que ves en esta imagen de aquí arriba? Un gato. No te ciego no. Sí, un gato. Ahí está la caída, acá está el gato, y estos dos son las patas. No son lo que, eh, las comedas no son lo que tiene el hombre en el medio, ¿ves? no, no son. No, porque es gris ahí está el gato, ahí está la cara, youtube si no, si votas va ¿sí? acá está el gato, ahí está el fondo de la cara si lo primero que has visto ha sido un gato empujando a su dueña déjame decirte ¿Sí? que tienes una salud mental bastante buena un equilibrio emocional muy interesante y que probablemente te va a ir muy bien en la vida en cambio estás bastante peor de lo que crees y puede que tengas un grave trastorno si lo primero que has visto ha sido una tremenda por test psicológico rápido <risa> solo mil segundos ¡Ay, oh, gaticos! <laughs> ¡No mamadito! No. ¡Ay, ah. oh, qué lindo! ¡Está lindo, gaticos! <laughs> ¡Eso es bebesito! ¡Cachorrito!